Estamos realizando una actividad pacífica de juego de pelota, jumbo y entre otros juegos. y Reciban un, sal, un caluroso y efectuoso saludo de nuestra parte. La presente misiva tiene como finalidad solicitar que se le presente atención a las necesidades que presenta el Liceo Exilia Pepín. Que luce completamente abandonado y nuestra organización defiende los que establece el artículo 63 de ...de la Constitución de la República Dominicana... ...que el Estado debe garantizar una educación pública y de calidad... ...y esto no se cumple debido a que ninguna autoridad del Ministerio de Educación... ...se ha preocupado por buscarle solución a las problemáticas que afectan de manera directa... ...al estudiando de nuestro centro las necesidades que, que desde hace varios años... afectan a nuestro centro son los siguientes... Doctor para enfermería, con construcción del laboratorio de física, reparación de los, de los abanicos, equipamiento del laboratorio de informática, mantenimiento del área verde, equipamiento del laboratorio de ciencia, entre otros demanda más, equipamiento de las ulas y, de sillas y mesas.